creyendo en Dios para finanzas, dinero, milagros. Salmo 145, 15 a 16. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su alimento a su tiempo. Abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente. Amén. Gracias Jesús. Recibo.